Yo sigo con el trabajo que hizo Alicia desde otro enfoque. Aquí hay cuatro periódicos de circulación nacional y ayer de esos cuatro periódicos ni uno solo reseñó lo presentado por Alicia Ortega antes de ayer. Pero tú no puedes imponerle. No no no. Estoy diciendo <risa> eso. Excusa Julio, que te interrumpa. ¿No Yo tú estoy... no puedo imponerle no. a ningún medio. No. No. Lo que, lo Yo, que estoy... Va... La línea Yo estoy editorial. totalmente Los de, de acuerdo de lo Sí, pero que él quiera. va por otro lado. Sí. Que Yo estoy en... totalmente sí. de acuerdo contigo. O sea... es que no hay compromiso Yo periodístico. no puedo imponerle es un negocio. eso. A ningún periódico. Exacto. Ahora, a mí lo que me extraña es Ay, que un tema de tanta importancia y de tanta relevancia en la comunidad dominicana, en el pueblo dominicano, como lo reflejan las estadísticas, la corrupción, la impunidad son de los principales temas de la población dominicana. Y me extraña que ningún periódico haya traído ese tema a raíz de un reportaje tan magistral como lo presentara esa periodista profesional encargada de investigación periodística. Mm. Otra cosa es la memoria de nosotros. Esa misma periodista presentó un reportaje de Odebrecht donde ese mismo es Ministro de Obra Pública. No, el primero. El primer reportaje donde vinculan a Gonzalo y vinculan a Vichara con sobornos de Odebrecht. Ay. Lo vinculan con 39 millones de dólares Ay. en obras hechas en el Ministerio de Obra Pública durante la dirección de ese personaje, y también lo vinculan directamente a Punta Catalina. Y tú sabes otros reportajes que ella hizo muy bueno también: el de, el de Andino Peña. Andino Peña sí. Y no pasó absolutamente. No pasó absolutamente. Nada. Entonces, el otro reportaje, que es el, el primero que tú me pusiste, ¿Ay? el que hizo antes de ayer, que hay una vinculación directa también con el mismo personaje: Con Pichara. No, no, no, con, ah, Gonzalo, con Gonzalo. El mismo personaje. 11.500 millones de pesos. 73 millones de pesos diarios. Diarios. Durante cinco meses. A, 30, a 38 empresas en contrato grado a grado. Y Cámara de Cuenta, Bien gracias. No dice de Gobierno. Mía. Bien gracias. El PETCA, bien, gracias. Y la Procuraduría, bien, gracias. Entonces, viene un abogado defensor, José Ramón Peralta. Abogado defensor de Gonzalo Castillo, con esta denuncia que hiciera Alicia antes de ayer. Vaya usted a saber qué abogado. Pero los mismos pronunciamientos, los mismos pronunciamientos que hiciera eh, Gonzalo una aut autodefensa a sí mismo sin darle ningún tipo de Pero oportunidad a la justicia vaga, vacía totalmente vaga y vacía yo quiero eh, que por favor me pasen la intervención de Faride ayer en la Cámara de Diputados como ustedes se eh, eh, Recuerdan, Fuego, Faride. Se, inter, se solicitó interpelar a ese mismo personaje más de 21 veces, ponerlo en agenda en la Cámara de Diputados, y Radamé Camacho nunca lo incluyó, nunca Son aves ni del la dejaron mismo hablar. No Vamos, a a no Vamos a escuchar a Faride. Eso no es por voto. Vamos a escuchar a que Faride. Que no la dejó hablar, fue ah, okay. Que ni siquiera es de la calidad que se necesita desde el punto de vista técnico. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Estos hallazgos deben ser investigados por un ministerio público que sea responsable, porque eso es lo que manda el artículo 269 de la Constitución ver, de la República. Y lo que hemos visto es un ministerio público encabezado por un diputado que se la ilegalidad de los ministros que pertenecen a su propio partido. Y lo que hemos visto es un Congreso Nacional del que formamos parte y nos quejamos porque nos cuestionan, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. En el año 2017, el diputado Wellington Gardón de la bancada del Partido Revolucionario. ¿Qué dice Faride? Cito a Faride, el gobierno de Danilo Medina se roba los recursos del Estado. Y ah. termino la cita. El gobierno de Danilo Medina se roba los recursos del Estado. Y ahí andan pidiendo más recursos para el presupuesto complementario. Y de todas estas denuncias que le toca hacer la investigación a la Procuraduría, no se ha hecho una, una sola investigación. Y nuevamente los diputados volvieron a interpelar. Ayer, yo quiero que pongan esa partecita de la interpe interpelación solicitada por los diputados del PRM. Ellos interpelaron, que ellos solicitaron que se interpele al exministro de obra pública no porque sea candidato, eso no tiene nada que ver es porque fue un ministro y tiene que dar cuenta por lo que hizo claro. igual que lo demás claro. vamos a escuchar a Rodríguez cuando está dándole las declaraciones a la prensa Se asignaron obras por más de 11.500 millones de pesos violando la ley pero lo peor de todo esto es señores que el saliente ministro de obras públicas hoy candidato presidencial del PLD deja en la gaveta todas esas asignaciones irregulares para ejecutarse ya él no estando ahí, estando en campaña, una actuación que llama mucho la atención y nosotros entendemos señores que frente a esas denuncias el Ministerio Público hoy debe darle una respuesta al país abriendo una investigación. Bueno, si usted suma el estudio que hizo Oxfam sobre lo que se va en corrupción aquí, el 1.8% del PIB, para más decirle que casi 50 mil millones de pesos, y lo que se va en gastos así, superfluos y, sí. y, y clientelismo... Eh, llegan casi a 185 mil millones de pesos. Y con otra cosita, más de 200 mil millones de pesos. Pulque, vamos, a cual a Va, vamos a tomar Buenos la días. llamadita. Buenos, Buenos, días. Días. Buenos, días. Buenos días. Buen día. Eh, para que me el que un gobierno de... Más despacito, de... de... más despacito. De... Más despacito. No se escucha bien. De nuevo. Díganos ahora. En si un gobierno de los jefes de la justicia van a ser y los bichos. Ay, es que, que los no gra gra gra gracias eso. y yo quiero hacer la pregunta a a, a, bueno, a a la oposición eh, es cierto yo estoy de acuerdo con que hay que interpelar a Gonzalo Castillo y a, eh, todo lo y a demás, todos los demás ministros y funcionarios pero quiero preguntarle y a los diputados y senadores, ¿quién lo a, va a interpelar? Hay que, eh, hay que, interpelar. Con que Cual, interpelar a cualquier ciudadano. todos esos beneficios que reciben? Cualquier ciudadano puede interpelar. Y otra cosa, eh, de un Jean, informe de yo eso. tengo una preguntita más linda. ¿Por qué el presidente Danilo Medina guarda silencio ante tantas escenas de corrupción? El que iba a actuar por el rumor ¿Y público. Y por qué claro, tanto silencio, por qué... ¿Por qué tanto silencio ante corrupción? la y corrupción y la impunidad? ¿Cuál corrupción? Eh, que yo soy admirador de Paride, pero también hay que preguntarle a ella si ella renunció a todos los beneficios que tiene en la Cámara de Diputados. Eh, porque Ninguno la Constitución lo han hecho. no habla de que ustedes tienen que andar dando eh, habicholas con dulce. Solo Fidelio ni, Despradel, un hombre honesto ni, y ¿cómo serio. No se llama, ni, ni, ni lavadora, ni estufa. No están para eso, los legisladores están para legislar y para fiscalizar. Solo embargo, Fidelio. parecen el plan social de la, de la presidencia. Bueno, de esta forma, su programa eh, de ella mañana... Ella no para la con dulce. Y de esta no manera, nosotros hemos llegado vio, a la parte final. Mañana nos vemos nuevamente. Feliz si se también debió renunciar a todos esos beneficios? Pues. Fidelio, el único. Eh, Fidelio, eh, el, ella, el, ella el se el más nada. no